Buenos días y un saludo a todos ustedes El tema de hoy del que quiero hablar es sobre el conductismo ¿Por qué quiero hablar de este tema? Eh, mire, en, la, en los comentarios del blog hay algunas personas de orientación conductista que mmm, atacan al psicoanálisis de una manera, uh, yo diría, despiadada y yo diría, de una forma evidentemente muy racional y muy agresiva. Eh, estas quejas que tienen estas personas hacia el psicoanálisis es como que es una charlatanería, que no es científico, que el inconsciente es una chorrada, y así un montón de cosas más, que es un sistema que no está vigente, que es, un, que es una orientación que no tiene fundamento eh, científico ninguno, etcétera etcétera Esto eh, evidentemente me ha llevado a hacer una reflexión sobre, sobre este sistema, sobre esta orientación psicológica, sobre esta escuela, el conductismo, y poder decir unas palabras sobre él, y también eh, hacer una crítica de él, y también eh, relacionar eh, de alguna forma eh, el psicoanálisis con él, y también eh, la ciencia con él. bien El conductismo es una de las escuelas, una de las orientaciones en psicología que, que nace que nace a partir de, eh, digamos, de las críticas que se le hacen en el siglo XIX a el introspeccionismo de Bohm um, en Alemania. Eh, estas críticas, bueno, el, el, el introspeccionismo eh, decía, eh, digamos, su objetivo era investigar qué existe en la realidad interior, Mientras que el conductismo eh, eh, cambia esta, esta pregunta y dice ¿qué ocurre en la realidad exterior? De esta crítica, al, a, o, o de este, digamos, eh, nuevo paso, nueva, nuevas metas, nuevas orientaciones, nuevos descubrimientos en relación al introspeccionismo, surgen eh, tres orientaciones diferentes. Una es el conductismo, otra es el psicoanálisis y las escuelas afines, y otra es la psicología de la gesta. Bien, eh, como, he dicho, como he dicho el conductismo, eh, la pregunta fundamental que se hace es, ¿qué ocurre en la realidad exterior? Ahora bien, ¿por qué se hace esta pregunta? Para... Mmm, para dar una, una respuesta a esta pregunta, tenemos que hacer un poco de historia, tenemos que hacer un poco de historia. En algún otro vídeo hablé de, de la modernidad y, y digamos cómo se ha construido durante todos estos siglos eh, nuevos paradigmas, nuevas orientaciones, nuevos métodos y nuevas formas de ver la realidad y de ver el mundo. Eh, ya en la modernidad ya en la modernidad hay una una especie de, hay una ruptura una ruptura bastante importante con todo, lo, con todo lo medieval y a partir de ahí a partir de ahí mmm, se crea una nueva teoría del conocimiento esa teoría del conocimiento eh, es creada mmm, eh, descartes empieza a crear esa teoría del conocimiento, Descartes tiene una orientación racionalista, como ustedes saben, el método de Descartes es la duda metódica, aquello de cogito ergo sum, pienso luego existo. Él quería eh, fundamentar su, su teoría, o sea, su sistema, sobre una piedra angular y él creyó que esa era la piedra angular, es decir, había, tendría que haber, tenía que haber una verdad de la cual no se pudiera dudar y él pensó que era ese, el cogito ergo sum. Bien, eh, Descartes evidentemente no era un especulativo eh, al estilo medieval, ya que era un gran matemático y un gran científico al mismo tiempo que un gran filósofo. Por tanto, mm, él intentó edificar su sistema sobre ideas claras y distintas. Bien, eh, pero eh, había otra orientación en el siglo, en el siglo XVII y XVIII, que era el empirismo. El empirismo, eh, digamos, que mmm, tiene que ver con, más con los descubrimientos eh, y con los métodos que se inician en ese momento, los métodos, digamos, eh, que funda eh, Galileo Galilei. E ese método, que es el método experimental, el método hipotético-deductivo, que tiene tres momentos. la la observación, la hipótesis y la contrastación o experimentación eh, tanto el sistema de Descartes como el empirismo eh, pongo como representante del empirismo a David Hugh, por ejemplo que es un, yo diría, uno de los fundamentos principales eh, tienen un problema este problema se lo hace ver Kant eh, Kant le dice a, a Descartes al racionalismo le dice que ha llevado que ha llevado el conocimiento hacia un dogmatismo porque eh, su sistema no está basado en la experiencia no está basado en la experiencia por tanto, eh, conduce a una especie de sistema dogmático mientras que a, a los empiristas les dice que su, su, sistema, su sistema no tiene un fundamento en lo que es la razón y entonces conduce a un escepticismo eh, eh, Kant eh, intenta crear o crea un sistema en el cual no se diera ni este efecticismo ni este, eh, ni este dogmatismo. Eh, Kant intentaba eh, la digamos la cuestión fundamental que, que él intenta despejar es si era posible la, la metafísica. Al final concluye que con el método con el método digamos científico no era posible aunque sí que dice que las preguntas que, están, que son el fundamento de la metafísica, aún no siendo posibles, eh, digamos, eh, verificarlas con el método físico, siguen siendo preguntas fundamentales para el ser humano. Eh, entonces, Kant eh, dice que el conocimiento está edificado sobre dos piezas fundamentales. Uno es una parte a priori, eh, eh, y una parte a posteriori. Una parte del conocimiento está fundamentado sobre un dato a priori, sobre los datos a priori, y otra sobre los datos a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el conocimiento, que, el conocimiento empírico, aquel conocimiento que obtenemos a través de los sentidos, eh, es un conocimiento que, no, que en sí mismo no es posible. En sí mismo. ¿Por qué? Porque eh, piensen ustedes, por ejemplo, ahora mismo, piensen ustedes donde estén, en el lugar que estén ahora mismo, cada uno de los que está escuchando este vídeo. Si ven el lugar donde están y ven los objetos que tienen alrededor, eh, se darán cuenta de que esos objetos que ustedes pueden ver con sus ojos, eh, en la, su razón los está organizando. En sí mismos los objetos sería, pues, eh, podía ser un... Un ordenador, podía ser un libro, podía ser una lámpara, podía ser una mesa, etc. Pero lo que de verdad da unidad, da sentido a esos objetos es los, eh, digamos, los aspectos a priori. Los aspectos a priori, o sea, esos objetos los situamos en un tiempo, los situamos en el espacio, les damos un sentido y todo eso no lo hacen los sentidos, todo eso lo hace la razón. Es decir, lo hacen las categorías a priori que... De las, que, de las que, como he dicho, hablaba acá. Por tanto, esto es un poco la salida que tiene, eh, digamos, la modernidad a un sistema, a, un sistema, a una orientación, digamos, eh, racionalista y a una orientación eh, empirista. Bien, digo esto eh, en relación eh, al conductismo. El conductismo dice lo siguiente, dice que... Eh, Solo se debe tener en cuenta la conducta, es decir, la realidad observable, aquello que se puede observar con los sentidos. Por tanto, eh, un conocimiento psicológico válido no sería aquel que tiene en cuenta el interior del sujeto, la subjetividad. Ese conocimiento no lo dan por válido. El conocimiento eh, para ellos válido es el conocimiento que dicen que está basado en la, solo en la realidad observable, en la conducta externa, en aquello que puede verse, en aquello que puede verificarse de una forma sensorial, excluye, excluye eh, cualquier otra mm, eh, componente en el conocimiento que no sean estos componentes de los que he dicho, es decir, la realidad externa, la realidad observable, la conducta, la conducta. Mire, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para hacerle pensar. Imagínense que ustedes van por la calle y ven a un mendigo que está sentado, apoyado en una farola, que tiene un perrito al lado y que tiene un, un recipiente allí, eh, una bandejita, eh, para que le echen monedas. Imagínense que eh, por esa calle pasa, por ejemplo, un, una pareja joven. Pasa de largo y no se da cuenta, o aparentemente no se da cuenta. Ustedes están de observadores, ustedes están allí, eh, están allí viendo lo que está pasando, están viéndolo con sus sentidos, lo están mirando. Se han convertido en observadores de esa experiencia. La, esta pareja joven pasa y ni siquiera se da cuenta que este mendigo está allí. Pasa después una señora que lleva también un perrito y se acerca a este señor, le saluda, eh, habla un momentito con él y se pone a, a, a acariciar el perrito de este señor que es un perrito así, más bien de tamaño pequeño y le pregunta a este señor que, que dónde ha recogido el perrito que si lo ha recogido por la calle habla un poquito con él y después echa unas monedas y se va más tarde aparece una, un chico joven un chico joven, joven, de mediana edad, pongamos 40 años que eh, se para, ustedes están también oyendo lo que hablan, ¿eh? están también oyendo lo que hablan, se para a hablar con este mendigo y eh, se interesa mucho por él, incluso le pregunta qué le pasa, que cómo ha llegado ahí, si ya ha ido a, a los servicios sociales de esa ciudad, él le dice, mire yo trabajo en los servicios sociales de, de esta ciudad y puedo ayudarle, puedo orientarle, puedo decir dónde usted puede conseguir ayuda, le explica, le dice... Eh, incluso está dispuesto a, a ir con él a uno de estos servicios Para que puedan darle una orientación y si es posible una ayuda Esto es lo que hace el chico Hay una, un, un cuarto, un, una cuarta digamos, persona que pasa por allí esta, esta, cuarta persona, esta cuarta persona es una señora muy anciana Muy anciana que... Eh, que al llegar a, a donde está el, el mendigo lo mira así y se queda mirándolo fijamente y claramente uno ve en su cara que se emociona mucho, que le da mucha pena, algo así como diciendo pobrecito este hombre fíjate aquí en la calle, eh, eh, eh, se ve que se emociona eh, muchísimo y, y, y le da así al mendigo una palmadita en el hombro y le dice, bueno, eh, qué le pasa, qué le pasa, y, y sobre todo expresa así como un sentimiento de pena, de lástima, de compasión en lo que le dice, echa unas moneditas y se va. Bien, ahí acaba el relato, ustedes lo han visto todo y ustedes lo han oído todo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes podrían sacar una buena conclusión de lo que ha pasado allí solamente viendo la conducta observable. Es decir, ustedes han visto cosas, pero claro, ahora podemos preguntarnos, la primera pareja que pasó, que parece que no se enteró, eso lo hemos visto, pero lo que no sabemos es por qué no se enteró. ¿No se enteró porque no lo vio? ¿No se enteró porque no se quiere enterar de esa realidad un tanto marginal que hay en las ciudades? ¿Por qué no se enteró? Eh, la, la segunda pareja, si no recuerdo mal, he dicho una pareja joven que mm, se interesa por el mendigo. Y ustedes han visto lo que he dicho de lo que hablan con él, de lo que le dicen, etc. Podemos hacer las mismas preguntas. ¿Cuáles son las motivaciones? por las que esa pareja se para y hace eso igualmente podemos preguntarnos de este señor de mediana edad. igualmente podemos preguntarnos de la señora anciana es decir, la conducta observable la conducta que observamos con la vista y con el oído el lenguaje, lo que le dicen eh, en sí mismo tiene en sí mismo se puede, a través de eso se puede entender una serie de cosas pero, ¿qué es lo que no podemos entender a través de eso? Porque, fíjense, cuatro conductas muy diferentes que, sin duda alguna, deben obedecer a, digamos, a actitudes internas muy diferentes. Eh, para realmente tener una, una, una visión, un conocimiento, eh, digamos, real de lo que está pasando allí, no solamente... Deberíamos conocer lo que hemos visto, deberíamos interrogar a esas personas, hablar con ellas para ver qué motivos han tenido en esas actitudes. Porque, por ejemplo, eh, el, el chico joven, el que es, eh, digamos, que trabaja en los servicios sociales, que se para allí, yo creo que eh, no se para solo porque trabaja en los servicios sociales, porque seguramente habría gente que trabajaría en los servicios y no se pararía en absoluto, pasaría de largo. Seguramente se para porque en él hay una motivación interna de una cierta eh, capacidad para ayudar, para, para identificarse con el dolor de esa persona, para, eh, ahora bien, incluso podríamos preguntarnos, ¿Por qué esta persona tiene esa capacidad de identificación y esa capacidad de acercamiento, esa capacidad de diálogo y de comprensión con esta persona? ¿De dónde nace todo eso? Fíjense ustedes que el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestro sentido, de la vista y del oído, es un conocimiento, ya lo creo, pero es un conocimiento, una parte del conocimiento que podemos tener de ese acto, de esos actos. Esto lo he dicho para que ustedes piensen sobre eh, el conocimiento que nos da la conducta observable y el conocimiento que podemos adquirir y que hay detrás de la conducta observable. Mire, sin ir más lejos, piensen ustedes en ustedes mismos, piensen ustedes en su vida, piensen ustedes en sus actuaciones, en lo que hacen, en lo que dicen, o en lo que no hacen, o en lo que no dicen, en y piensen por qué lo hacen, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, muchísimas veces, quizá la mayoría de las veces, detrás de su conducta aparente, de su conducta absorbable, tanto la de ustedes como la mía o como la de cualquiera, hay unas motivaciones que evidentemente no se pueden conocer a través de aquello que nosotros hacemos, a través de aquello que se observa, a través de que la conducta manifiesta. Eh, por ejemplo, imagínense que yo veo a dos personas o que eh, dos personas se saludan en la calle, se dan la mano, oye, ¿qué tal, cómo estás? Eh, ¿Qué tal, cómo estás? Y ustedes ven que se saludan y parece que todo es una relación amistosa, ¿no? Hombre, pues, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo está tu familia? No, tal, este tipo de saludos. Pero, a lo mejor, si conociéramos un poquito más a esas personas, a lo mejor resulta que no se pueden ver, que se tienen una rabia enorme, que se han saludado simplemente por una cortesía, eh, por una especie de cortesía social, o simplemente porque le conviene saludarse, porque le conviene a los intereses que cada uno tiene, y por eso quiere quedar bien con el otro, quiere estar bien con el otro, pero en el fondo, en realidad, si hubiera hecho lo que de verdad siente, no se habrían saludado, e incluso se habían agredido, e incluso a lo mejor se habrían insultado. Esto, evidentemente, no lo podemos ver a través de la conducta manifiesta, de la conducta observable. Bien. Entonces, como decía, como decía, volviendo a. volviendo a lo anterior, eh, el conductismo dice, el conductismo dice que solo se puede eh, conocer. Eh, que solo podemos, eh, digamos, establecer un, un, un sistema en psicología una orientación en psicología un conocimiento a través de la conducta eh, observable mm, el psicoanálisis, el psicoanálisis eh, Freud eh, mm, bueno, eh, el, el, el, no sé si ustedes saben que cuando el conductismo empezó a dar sus primeros pasos el psicoanálisis ya llevaba 50 años 50 años funcionando. Es decir, cuando, ahora hablaré un poco, cuando Pablo eh, hizo su famoso experimento con, con, con aquel perro, eh, el psicoanálisis ya llevaba prácticamente 50 años funcionando. Eh, y además, otra cosa que mucha gente no sabe, en los primeros conductistas, entre ellos Pablo y Watson, admiraban el psicoanálisis tenían un, una verdadera eh, interés y una verdadera digamos una buena opinión sobre el psicoanálisis y después de, de estos dos de estos dos pioneros de la, de la digamos de, de, la, de la experimentación de la, de la experimentación con, con animales bueno con animales eh, y también con, con personas eh, ahora hablaré de, de lo que hizo tanto Paloc como de lo que hizo Cuaso eh, eh, mmm, tenían una admiración al psicoanálisis porque eh, eh, sobre todo porque el psicoanálisis había sabido construir una práctica, había sabido llevar los conocimientos a la práctica, a la, a la clínica, a la clínica, y ellos también tenían ese interés en poder llevar de alguna forma esos conocimientos a una, a una práctica, digamos, a una a, primero a una teoría del aprendizaje, que fue lo que se fue haciendo, y luego después a una teoría, a una teoría aplicada a los seres humanos que estos fueron los tres momentos del conductismo. El conductismo tiene tres momentos. En primer lugar tiene, ahora, ahora lo voy a leer un poco más, eh, en primer lugar tiene la, el, el, la experimentación con animales, el conocimiento que se adquiere a través de la experimentación con animales, luego tiene, a partir de ahí construye una teoría del aprendizaje y a partir de la teoría del, del aprendizaje la aplica la lleva a una teoría aplicada a, a la terapia, o sea, una terapia de conducta. Bien, para, para, que, lo, para que lo tengan ustedes más claro, lo, lo, um, a ver, leeré un poco. Eh, hay tres momentos históricos en la terapia de conducta. El primero es el de los precursores que no aplicaron sus estudios a pacientes. Se dedicaron a la investigación básica y esto en el contexto de experimentos con animales. Estos son Paulot, Wasson, Torday, Veteren, todos ellos ocupan la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, más o menos contemporáneos de Freud. Ustedes saben que Freud nació... Eh, en mil, eh, a ver si lo digo bien, 1858, murió en 1939. Eh, sobre 1930 tenemos una, una segunda, eh, yo he puesto aquí oleada, de autores americanos, Clark Hull, Edward, Edward Tolman, Skinner y Gurrier, no sé si, lo he, no sé si lo, he, lo he pronunciado bien, creo que no, en tercer lugar, teníamos aquellos autores que ya introducen y emplean con pacientes la noción de terapia de conducta. Esto ya estamos hablando de, de la mitad del siglo XX, del, del 1950 hacia adelante. Y fíjense ustedes, eh, lo digo eh, para que, fíjense ustedes que Freud eh, ya en, en, eh, en 1900 ya está trabajando, eh, digamos, eh, Está ya como avanzando y mucho en la construcción del psicoanálisis. Luego, estos autores que ya trabajan con la. que ya aplican. Eh, que ya aplican la. digamos, la. la, los, la los, los, los conceptos o los, los. a ver si lo digo. La, la experimentación que se había hecho de, de este primer grupo de, de Watson, de, de perdón, de, de, de Watson y de, de, de Paulov. Eh, los autores que ya eh, eh, eh, aplican la teoría del conocimiento a pacientes tenemos Skinner y los discípulos de él, eh, de Harvard, Volpe, Volpe Heisen, etcétera Luego hay otras variantes. Otras variantes eh, del, del conductivo sus fundadores se incluyen dentro de la, te de la terapia de, de conducta, pero se separaron en la década de 1960-1930, me refiero a Albert Bandura, Arnold Zalarus y su aprendizaje de modelo. Luego tenemos la terapia que integra aspectos cognitivos a Aaron Beck, Mitch y, bueno, y otros autores. Eh, fíjense, ahora que acabo de leerlo, no quiero que se me olvide, eh, que la propia terapia de conducta eh, eh, ha llegado, llega eh, a, a darse cuenta, de ahí la, teora, la, la, terapia, cognitiva, la terapia cognitiva, digamos que la, ter la terapia cognitiva es una, es una, es una continuación de la terapia de conducta pero, eh, pero se crea porque muchos autores se van dando cuenta de que no se puede construir no se puede construir una, una digamos una terapia una terapia solo basada en la conducta observable o en la conducta interna y entonces empiezan a, a introducir toda la teoría del conocimiento o sea, cómo conocemos cómo recibimos la información cómo la procesamos es decir empiezan a introducir esto, que de, de esto hablaré en otro vídeo un poquito. Bien, eh, entonces, eh, quiero, quiero ahora hablarles sobre eh, dos o tres, eh, dos o tres eh, experimentos de los que he dicho que realizaban los conductistas, para que ustedes tengan una idea, los que ya conocen todo esto pues lo tienen claro, pero seguramente habrá mucha gente que no, que, no lo, que no lo tiene claro. Por ejemplo, ustedes saben que el famoso experimento de Paulot, Paulot es decir, que era un gran científico, era un especialista mmm, importantísimo en fisiología, de hecho le dieron el premio Nobel en 1900, si no recuerdo mal, 4, y eh, por tanto era un gran especialista en, en fisiología, en fisiología, en, en fisiología animal y en, y en general en fisiología. Bien, él hizo un experimento eh, eh, que digamos que es el, el, el, el, el experimento pionero del conductismo. Él, él hacía uno, uno, unos experimentos con perros eh, para ver el, el, la cantidad de salivación que, que, que tenía al presentarle un alimento y él se dio cuenta, él se dio cuenta de que Medía esa salivación, era un experimento que le hacía, pero él se dio cuenta que, eh, a ver si lo digo, en un momento porque se me ha ido un poco el santo al cielo, un momento… Se, se, se, hay un lapsus en la mente y se... bueno, ya lo recuerdo todo eh, eh, eh, vamos a ver eh, eh, eh, Paolón lo que le pasó fue que se dio cuenta que si eh, midiendo esa salivación de los perros se dio cuenta que si asociaba un toque de campana si cuando él presentaba la comida al perro y el perro mmm, salivaba, hacía, hacía saliva eh, se producía un toque de campana posteriormente un toque de campana que se repetía varias veces en ese proceso de, de, de que el perro eh, se le mostraba la comida producía saliva y entonces se daba el toque de campana eh, pa, eh, eh, Paulo se dio cuenta de que posteriormente el toque de campana, solo el toque de campana ya sin comida, producía el mismo efecto que si había comida o sea, ya no había comida, solo había toque de campana pero el perro al toque de campana seguía salivando igual que si había comida con lo cual se dio cuenta que eh, asociando mediante las leyes de la asociación o la psicología asociativa eh, se dio cuenta que asociando el animal la, la campana la asociaba a la comida eh, eh, eh, eh, podía producirse un condicionamiento de su conducta, es decir, su conducta eh, eh, era condicionada por esa ley de la asociación. Esto, claro, esto fíjense ustedes que en el conductismo tiene una gran importancia, es decir, eh, de ahí, se, de ahí se, se concluye, se sigue, se, se, se, se llega a la idea de que una conducta humana, una conducta humana se puede condicionar, se puede condicionar, eh, de esta forma, de la misma manera que se condicionó la conducta de ese perro. Es decir, eh, por ejemplo, imaginen ustedes eh, un niño, eh, por ejemplo, que, ¿qué le diré yo? que es muy desordenado, ¿no? Que es muy desordenado, ¿no? Y entonces eh, a ese niño, para condicionar su conducta, es decir, para que esa conducta, eh, para que el niño sea más ordenado, más ordenado eh, por ejemplo, eh, la queremos condicionar eh, ofreciéndole unas recompensas una recompensa. entonces eh, le, decimos, le decimos al niño eh, mira, eh, cada vez que seas ordenado te vamos a dar vamos te vamos a dejar que juegues un poco a la Nintendo que ahora está tan de moda ¿no? entonces el niño eh, eh, asocia a su, eh, a su desorden o a su deseo de ser más ordenado asocia esa recompensa y eh, la idea de la recompensa asociada a eso hace que el niño pueda modificar la conducta y ser un niño más ordenado hemos modificado la conducta a través de, de, de un, en este caso un refuerzo la hemos condicionado y el niño a partir de ahí es más ordenado bien eh, pongamos otro ejemplo este es el ejemplo de, de Pablo pongamos el ejemplo de Watson el experimento de Watson Watson fue el que introdujo, bueno, eh, fue el, uno de los eh, digamos, el, uno de los principales autores, por no decir el más importante, de los que introdujo el conductismo en Estados Unidos. Bien, eh, había un niño que se llamaba Albert, eh, que tenía miedo a un ruido que se hacía eh, eh, dando con un martillo sobre una chapa metálica. Eh, Watson lo que hizo fue que este niño que se llamaba Albert... Eh, eh, cogió unas ratas blancas eh, y eh, eh, las <coughs> hizo que el niño las puso, ju las puso junto a ese el niño las viera, junto a esa chapa, junto a ese martillo y entonces eh, el, eh, eh, eh, daba esos golpes sobre la chapa el niño tenía miedo pero el niño empezó a asociar a las ratas con, con la chapa y con el miedo que le producía el, el golpe sobre las chapas con lo cual llegó un momento en que tenía Miedo a las ratas. Tenía también miedo a las ratas, igual que al martillazo que se daba en la chapa. Pero es que luego Watson siguió, y eso lo hizo con perros, si no recuerdo mal, creo que lo hizo también con una oveja, creo incluso lo hizo con el gorro de, de Papá Noel, con un gorro de los que lleva Papá Noel. El niño eh, cogió miedo a todos esos objetos porque eh, eh, asociaba, asociaba el miedo que en primer lugar tenía a... A la, a la, al golpe sobre la chapa asociaba luego la rata la asociaba a eso el, la oveja la asociaba a eso el perro lo asociaba a eso el gorro de papá Noel no sabe, con lo cual eh, se creó, se condicionó se condicionó esos, esos miedos a partir de, como he dicho lo mismo que hizo Pablo, a partir de la asociación de, de esos objetos con el miedo original, original que era el miedo al golpe que se daba en la chapa Bien, eh... vamos a ver, a partir de todos estos experimentos, podríamos hablar de muchos más, podemos hablar de muchos más, pero no, no, no tenemos tiempo, sería un vídeo excesivamente largo, a partir de todos, de todos estos experimentos con animales, se fue creando una teoría del aprendizaje, una de basada en de conocimiento, basada en el condicionamiento, basada en toda una teoría sobre refuerzos positivos y negativos, etc. Y posteriormente, posteriormente, todo este bagaje de conocimientos que se iba adquiriendo, se aplicó, a partir de todo eso se creó lo que era la terapia de conducta. Pero fíjense que en todo esto que les estoy hablando, lo único que se tenía en cuenta, lo único que se tenía en cuenta, era la conducta observable. Por ejemplo, Albert, el niño que tenía miedo a los golpes sobre la chapa, en ningún momento eh, se tenía en cuenta eh, cuáles eran, qué motivos podía tener ese niño sobre el miedo que tenía a esos golpes. Es decir, la historia del sujeto, la historia del sujeto, eh, eh, todos los acontecimientos a partir de los cuales había podido llegar ahí, eso quedaba fuera de la investigación. Eh, por tanto, eh, lo que quiero decirles es que en esta, en esta orientación conductista queda fuera, de, la, queda fuera de, de, su, de su investigación todos aquellos motivos que, que tienen que ver con la subjetividad, que tienen que ver con la historia del sujeto, que tienen que ver con la trama de acontecimientos, es decir, de relaciones, de afectos, de sentimientos, de representaciones, que el sujeto ha ido teniendo a lo largo de su vida y que eh, han llevado, le han llevado a tener, por ejemplo, esa fobia. Esa fobia, es decir, porque a saber, a saber, este niño Albert, cómo había llegado a tener esa fobia. Eh, podemos verlo, como, como he dicho antes, sobre esa, sobre esa experiencia con el mendigo, podemos saberlo como un hecho puramente externo, eh, pero claro eh, podemos preguntarnos esto que les he dicho, ¿por qué esa gente que se para allí a hablar con el mendigo o que no se para hoy que dice esto, que dice lo otro? ¿Cuáles son eh, todo el mundo interno? ¿Cuál es todo el proceso de interioridad que ha tenido que hacer para hacer una cosa o hacer de otra? Esto no se eh, no se tiene en cuenta en absoluto. Eh, mire, por ejemplo. Eh, yo puedo recibir a un paciente. Mire, les voy a contar un caso. Voy a hablar de... de, voy a hablar de mire, imagínense un paciente que llega y te dice que, eh, que roba. Y que se está poniendo en un grave peligro robando. Roba en todos los sitios que puede. En todos los sitios que puede. En un almacén, en un supermercado, en una joyería. En, un, en, en todos los sitios que puede bien eh, probablemente un conductista eh, que está escuchando eso está eh, dándose cuenta que todo eso es un síntoma un síntoma de su conducta es lo que el paciente le está diciendo que roba imagínese que teniendo en cuenta ese discurso del paciente ese discurso manifiesto manifiesto eh, el, el terapeuta le, mm, quiere crearle, eh, m, crea con él, o sea, llega a un acuerdo con él sobre una táctica, sobre una estrategia, para superar ese, eh, esa, esa compulsión eh, que tiene a robar. Imagínense, por ejemplo, que, que la, la forma de hacerlo, que esto es también eh, una forma en la que actúan algunos autores conductistas, es haciéndole, por ejemplo que haga una un especie de, de, a ver cómo diría yo, una especie de registro, por así decirlo, de todo el proceso de cada vez que roba. Y por ejemplo, pues estuve el día 18 en tal sitio y mm, mm, eh, robé tal cosa, pero ahí el, el, el, el, el psicólogo le dice que anote todo el, el desarrollo de las acciones que él ha hecho eh, para, ...para robar eso... ...y luego, por ejemplo, en, en, en las sesiones... ...en las sesiones luego, cuando el, el, el paciente va a la sesión siguiente... ...comenta con su terapeuta todo eso... ...comenta con su terapeuta todos los hechos que han ocurrido... ...y el terapeuta eh, intenta, por así decirlo... ...hacer un refuerzo de todas aquellas conductas positivas que ha tenido... Y eh, ayudarle a, a superar esa conducta a base de condicionamientos y a base de refuerzos. Bien, eh, un psicoanalista, un psicoanalista, eh, ¿qué haría? ¿Qué haría? Vamos a ver, lo primero, escuchar muy atentamente al paciente. Escuchar lo que le está contando, pero inmediatamente se preguntaría, se preguntaría... ¿Qué hay detrás de la conducta esta? Estoy escuchando esta conducta. No es que el psicoanalista no atienda lo que el paciente le está diciendo sobre esa conducta manifiesta. Hombre, ya lo creo, que lo atiende. Y muchísimo, muchísimo. Pero, al mismo tiempo, se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que lleva a esta persona a... a... ...a coger todos estos objetos, a robar todos estos objetos... ...es solamente un placer así momentáneo que experimenta por el hecho de poseer algo... ...de tener algo que no tiene, o incluso que tiene, porque muchas veces no se roba lo que se tiene... ...lo que no se tiene, a veces se roba lo que se tiene de cosas que ya se tienen... Eh, ...por ejemplo un móvil, pues a lo mejor tiene un móvil pero roba otro, a lo mejor uno tiene una botella de whisky en su casa pero roba otra o a lo mejor uno roba un reloj y tiene tres en su casa, etc. Entonces, es decir, eh, eh, eh, en, la, en, el, en el conductismo eh, el, el, el terapeuta eh, eh, está atendiendo, está dándose cuenta, está prestando mucha atención al síntoma, a la conducta observable, a la conducta manifiesta y a partir de ahí eh, eh, crea eh, con el paciente una especie de, de proceso, de estrategia, de táctica, basándose en eso para eh, intentar ayudar a esa persona a superar eso. Pero claro, claro, fíjense ustedes, eh, cuántas cosas, cuántas cosas han intervenido en esa conducta de este paciente. Cuántas cosas que para poder realmente, para poder realmente ayudarle a superar eso, tenemos que entender cuántas cosas de la historia de ese paciente, cuántas cosas de la subjetiva de ese paciente, un montón, un montón. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a poder situar ese síntoma dentro de la historia, dentro de su historia, dentro de su vida? Es como, como coger una pieza, una pieza de un motor y realmente eh, el sentido de esa pieza está en relación con el funcionamiento de todo el motor no tan, Por sí sola esa pieza no tiene sentido Esa pieza tiene sentido en tanto cuanto Entra dentro del sistema eléctrico Del sistema mecánico, del sistema electrónico y, y, de, y luego de todos los sistemas relacionados entre sí con eso Esa es la forma de actuar el psicoanálisis El psicoanálisis no solamente tiene en cuenta la conducta observable Claro que tiene en cuenta la conducta observable Pero no solo la conducta observable no solamente el síntoma, sino que intenta buscar, intenta buscar la explicación del síntoma, intenta buscar qué hay detrás del síntoma, qué se esconde detrás de aquella conducta. Es lo que le he dicho antes, esos señores que van por la calle y ustedes los observan y parece que, están, que se quieren mucho, pero resulta que, que detrás de esa conducta aparente eh, hay una... una un no odio claro del uno hacia el otro porque son competidores, porque etcétera, pero resulta que se han saludado aparentemente tan amablemente, pues porque les interesa para sus negocios, porque no me interesa tener a este como rival, porque viene bien, me viene bien, eh, por ejemplo, sus negocios son complementarios y el hecho de llevarme bien con este eh, me hace que mi negocio vaya a ir mejor. Bien. Entonces, bueno, yo creo, que esto, yo creo que esto da una idea, una idea eh, quizá evidentemente no, no muy amplia, pero yo creo que sí, con una cierta suficiencia para entender eh, cómo procede el psicoanálisis y cómo procede el conductismo. Ahora bien, eh, los, los conductistas dicen, el psicoanálisis es una charlatanería, el psicoanálisis no, no se verifica, no tiene una verificación, ustedes saben que el método científico, y entiendo por método científico el método, el método experimental, el método, el método hipotético-deductivo, ustedes saben que el método científico que inauguró Galileo, tiene tres pasos, una es la observación, otra es la experimentación, eh, eh, perdón, una es la hipótesis otra es la mmm, a ver, se me, ha, se me ha ido otra vez el santo al cielo <ríe> Lo, hipótesis exper experimentación y luego la, la, la verificación bien eh, perdónenme un momento voy a, voy a mirar esto para, para no confundirles a ustedes La observación, la hipótesis y la verificación. Bien, eh, entonces, mmm, esto que se dice del, del psicoanálisis, bueno, es que el psicoanálisis no se. lo que le falta es la verificación. Lo que hay entre el paciente y el analista no se verifica. No se verifica. No se verifica quiere decir así como no, que no sabemos si es verdad o es mentira, no sabemos si es cierto o es erróneo. Por fin y al cabo, eh, la definición de ciencia es conocimiento, eh, conocimiento cierto, conocimiento cierto y objetivo y válido universalmente, que sea válido aquí en la China. Esa es, esa es la definición de conocimiento, objetivo, conocimiento cierto, objetivo y con validez universal. Bien, entonces, mmm, dicen, no se puede verificar. ¿Quién ha dicho que no se puede verificar? Lo que pasa es que es una forma de verificación. Hay muchas formas de verificación. La forma de verificación en la que yo verifico lo que está pasando es que cuando yo estoy con un paciente, eh, estoy construyendo hipótesis sobre lo que está pasando. En la medida que él va hablando, por ejemplo, el señor que roba, que roba eh, cuando en la primera sesión, este señor me está hablando de todo lo que le pasa, yo estoy ya trabajando en mi mente, estoy trabajando sobre todos los datos que él me dice. ¿Y cómo trabajo? Trabajo teniendo en cuenta toda la teoría psicoanalítica que se ha construido, por ejemplo sobre ese tipo de síntomas, hay toda una teoría construida por miles de psicoanalistas durante más de un siglo en el mundo entero que ha construido un saber partiendo de la experiencia clínica, no es un saber construido sobre ideas abstractas No es un saber construido sobre ideas generales No, es un saber que ha partido de la observación De la observación ¿eh? Y que a partir de ahí eh, Poco a poco Poco a poco Todos esos psicólogos Han ido creando una teoría Una teoría Esa teoría Esa teoría eh, evidentemente eh, eh, a partir de muchas sesiones clínicas en las que por separado esos psicoanalistas han observado una serie de fenómenos que el paciente les estaba transmitiendo y que mmm, reflexionando y relacionando todos esos hechos, todos esos fenómenos, han podido ir creando una relación la relación que existe entre todos esos fenómenos y a partir de ahí, poco a poco, se ha creado un constructo una teoría, por ejemplo, por ejemplo de la neurosis obsesiva por ejemplo, la neurosis obsesiva la neurosis obsesiva, ustedes dirán una persona eh, con, con un claro carácter neurótico obsesivo es una persona muy compulsiva es una persona eh, muy rígida es una persona eh, que tiende a un orden excesivo, que tiende a, una, a unas conductas muy heterotipadas, a unas conductas muy repetitivas, eso es lo que podemos observar en, un, en, una, en una persona. Pero eso, para llegar a esa abstracción, a esa especie de construcción teórica, ha habido que escuchar a muchas personas, a muchas personas, y luego aislar, a aislar todos esos fenómenos, todos esos hechos psíquicos que lleva, que evidentemente comportan una conducta y a partir de ahí crear una teoría sobre lo que luego llamamos neurosis obsesiva. Pero fíjese una cosa, eh, el psicoanálisis no se queda ahí. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué una persona se ve obligada a construir una conducta tan rígida, tan repetitiva? Tan, tan encasillada... ¿Por qué? Eso es lo que no, es, eso es lo que no está en, en los fenómenos observables, eso es lo que el propio paciente desconoce, eso es lo que está en el inconsciente de esa persona. El inconsciente de esa persona, en la medida en que vamos avanzando, en, en, en, en todo aquello que no es consciente, en esa misma medida, vamos dándonos cuenta de qué es lo que hay detrás de eso. Y por ejemplo, les diré por ejemplo, una cosa que hay detrás. Detrás de una conducta tan repetitiva, tan rígida, tan, tan realmente eh, eh, el paciente se ve esclavo de una conducta que no, puede, eh, eh, que no puede flexibilizar, ¿qué es lo que hay? Hay un temor, un temor muy grande a la espontaneidad. Y... Esa espontaneidad, ¿por qué un temor tan grande a la espontaneidad? Porque creo un sistema de defensas que son la rigidez, la compulsión a la repetición, un orden, sistem un, un orden muy sistemático, etc. Porque realmente, realmente, si fuera espontáneo, aparecería algo que me asusta, que me da miedo, por ejemplo, la agresión, la violencia. Entonces, tengo que frenar todo eso a través de un sistema rígido, obsesivo, que crea una barrera frente a todo aquello que sería la aparición de toda la violencia reprimida que hay dentro de mí. Entonces me convierto, o la persona se convierte en todo aquello, en una persona aparentemente que parece que no es violenta, pero claro, ¿por qué?, porque ha creado todo ese sistema defensivo. Esto, esto por ejemplo, la, la, la, la teoría sobre la neurosis obsesiva, evidentemente, se ha creado a base de, eh, de, digamos, de, la, de la observación de, la observación de todo, eh, todos los hechos que han contado a montones de psicoanalistas en el mundo, eh, personas que tenían este tipo de problema... Y el, y el psicoanalista ha ido relacionando todos esos fenómenos y a partir de ahí, dándoles un sentido y a partir de darles un sentido ha ido construyendo una teoría sobre eso que después ha llamado la neurosis excesiva como puede ser sobre las adiciones o puede ser sobre la, sobre la mmm, histeria, o puede ser sobre las fobias, o puede ser sobre la anorexia o puede ser sobre las depresiones o puede ser sobre la esquizofrenia, etc. Entonces mmm, lo que quiero decirles es que mmm, el psicoanálisis procede, empieza, tiene en cuenta la conducta observable, la conducta manifiesta, lo que el paciente cuenta, la realidad objetiva, lo que cuenta de su trabajo, de su familia, de, de sus amigos, de su mujer, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, por supuesto que tiene en cuenta todo eso, muy en cuenta, pero no se queda ahí, porque sabe que hay algo más porque sabe que no se puede sentir el sentido de la vida de esa especie si no entra dentro de la trama de su vida, longitudinalmente y transversalmente, para entenderla y encontrar un sentido. Por tanto, construir una teoría, construir una terapia, construir una teoría eh, psicológica, por ejemplo, sobre las fobias o sobre la neurosis excesiva, partiendo solo de la conducta observable, es decir, por, ej por ejemplo, partiendo solo de que ese niño Albert, Albert, Albert ...que tiene miedo a los golpes que se dan eh, en, una, en una chapa metálica... Eh, ...luego eh, podemos, eh, podemos eh, construir, podemos crear un miedo... ...un miedo, eh, eh, digamos, a ese perro, a, ese, a esa oveja, a ese gorro de Papá Noel... ...porque hemos condicionado eh, eh, su miedo, hemos asociado ese, ese gorro de Papá Noel... ...al miedo que tenía, al, al golpe sobre la chapa... Eso, ¿Qué explica eso? Explica muy poco. Muy poco. No explica casi nada. No explica casi nada de por qué ese niño tiene miedo. Sí, podemos decir, tiene miedo al gorro de Papá Noel porque el niño asocia el gorro de Papá Noel al golpe sobre la chapa. Pero, ¿por qué ese niño tiene miedo, tiene miedo a, al golpe sobre la chapa? Podemos decir, bueno, porque el golpe sobre la chapa es un ruido muy poderoso y tiene miedo, pero mmm, hay, fíjense que nos quedamos, no hemos investigado nada, porque eh, eh, no hemos investigado nada, además este sería una, esto sería una cosa tan simple, cuando un paciente va a verte, no te dice, ah mire usted, yo tengo miedo al a ruido sobre los coches que oigo en la calle, el, el, el paciente... El paciente no va con un átomo de su conducta para hablarte de ese átomo, el paciente te habla de ese átomo en relación a otras muchas cosas de su vida. Por tanto, cuando tú te sitúas frente a ese paciente, no, sitúas, no te sitúas solamente frente a una especie de aspecto de su conducta aislado, aislado, sino que el propio paciente te está llevando a un universo de fenómenos, de hechos, de... de de relaciones, de sentimientos, de representaciones de afectos, de historias de relatos de su vida que forman un todo en el cual se integra ese pequeño hecho que es el síntoma probablemente que el paciente, que el paciente trae, pero que a partir de ahí tenemos que entrar en la trama de su vida bien eh, bueno siempre digo una cosa voy a acabar ya eh, siempre digo una cosa eh, a mí no me gusta hablar leyendo las cosas eh, y, y leyéndolas, no me siento cómodo, eh, prefiero hablar de esta forma mucho más libre, aunque eh, mi discurso muchas veces pueda eh, tener eh, ciertas lagunas o que no me acuerde de algo o que, o que, o que realmente mm, me olvide de cosas soy consciente de eso pero aún así quiero hacerlo así Bien, eh, como este es un tema que me preocupa mucho esos ataques que se hacen al psicoanálisis eh, sí que les voy a decir que a partir de ahora en el blog y en los comentarios voy a hacer comentarios sobre esto y pondré muchos ejemplos, muchas cosas que hoy no han salido aquí muchas cosas que completaré con esos comentarios y en los vídeos que grabe a partir de ahora voy a hacer muchas referencias a todo esto desde de diferentes ángulos y de diferentes autores y de diferentes momentos de, de, la, digamos, de la evolución tanto, tanto del conductismo como del psicoanálisis y voy a referirme también a, todos los, a todo lo que tiene que ver con, con, con el concepto de ciencia con los métodos científicos eh, y con, eh, eh, eh, porque todo esto, todo esto está muy relacionado justamente con aquello que, que dice eh, el, el, el conductismo dice que, es, que ellos son muy científicos y sin embargo dicen que el psicoanálisis no es sentido Por tanto, a todo esto me voy a referir a partir de ahora en los comentarios, en los vídeos, en los artículos, etcétera Porque eh, quiero que sea un, un punto central del blog. Del blog. Bien, eh, pues nada. Agradecerles a todos ustedes la atención que, que presten a este, a este vídeo. Y, eh, y también pedirles que participen en el blog, que expresen sus opiniones en los comentarios eh, y que, eh, por ejemplo, sobre este tema pueden opinar, eh, tanto los que sean de una tendencia como de otra, y, eh, y de esta forma eh, podremos aclarar alguna cosa. Eh, mi, punto de vista, mi, mi punto de vista, como ustedes saben, es siempre que eh, eh, debemos realmente... Eh, entre los que mmm, ya, trabajamos eh, con el psicoanálisis, con el conductismo, con el cognitivismo, con cualquier otra eh, digamos, orientación, lo que deberíamos hacer realmente es, eh, es, es realmente mmm, trabajar, en, trabajar juntos y realmente procurar que haya un diálogo entre nosotros y un entendimiento. Bueno, mmm, Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.